De caza recompensas, como os he dicho, es para ganar oro. Simplemente tenéis que ir a estos carteles de aquí. Vamos a ir hacia allí ahora. Vamos a movernos hacia allí. Quédate aquí, pulgoso, eh. Vigílame. Vigílame en el campamento, ¿eh? Vale, vamos a movilizarnos hasta Blackwater para que veáis eh, el tema de caza recompensas. Para cazar recompensas, para activarlo, eh, la primera vez vais a tener que ir hasta. Si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, la primera vez vais a tener que ir hasta aquí, hasta Rhodes, ¿de acuerdo? Eh, justamente aquí, en esta casita, que es la, la casa del sheriff. Os va a salir un icono amarillo con una estrella de sheriff, así que no tiene pérdida. Es muy fácil. Vais, veis un vídeo, en el cual sale una chica caza recompensas, que trae un carro con un montón de... De gente en la que la cual ha cazado para que le paguen por la recompensa de, de la caza que acaba de hacer vamos hasta el pueblo de aquí muy bien ya hemos llegado aquí y como veis aquí tenemos el cartel de los se busca de acuerdo le damos a la r y aquí tenemos los tres carteles en este como veis eh, solo tiene un dólar o sea que nos pagarán poco este tiene dos dólares el cual nos pagará más y esta es la élite de acuerdo este siempre os recomiendo hacerlo eh, con gente. O sea, no la hagáis solo. Sobre todo si tiene más estrellas. Como veis, tiene dos estrellas. ¿De acuerdo? Pero puede llegar hasta cinco. Contra más estrellas, más nos pagan. Yo en la élite siempre os recomiendo hacerlo con gente. Vamos a hacer ahora esta de aquí para que veáis en qué consiste el trabajo de caza recompensas. Ya se está activando. Esperamos a que cargue la misión. Ya está cargando, listo. Pues nada, ve hasta rest, Muy bien, tenemos que capturar a Joe Powell con o sin vida. Bueno, os dice con o sin vida. Yo os recomiendo siempre que lo hagáis con vida, de acuerdo. Os pagarán siempre muchísimo más que lo entreguéis con vida a que lo entreguéis muerto, de acuerdo así que si podéis siempre capturarlo con vida muy sencillo, vais, matáis al resto de gente sacáis el lazo, lo atáis, lo cargáis al caballo y os volvéis hasta el punto donde os digan ya ahora lo veréis, os van a decir enseguida ve hasta tal sitio y entrégalo ya sea un carro o ya sea otro sheriff ¿De acuerdo? El más cercano. Siempre te suele marcar el más cercano. Así que no tendréis problema por eso. Vamos a ver qué tan difícil nos lo ponen. Tened en cuenta que ahora estoy solo y, y siempre suele ser más fácil cuando estamos solos que cuando hay más gente. De acuerdo. Bueno, ahí tenemos los lobos, ya me están marcando. Malditos lobos. Vamos, Mohamed, no te asustes, no te asustes. Tira, tira. Tira, tira, tira, no te asustes, no te asustes. Tira, tira, tira, tira. Ahí estamos. Hay que tener cuidado con los lobos porque si se acercan mucho al caballo, el caballo se asusta y enseguida os tira al suelo y... y se puede liar bastante la cosa. Vale, vamos a seguir para adelante. Vamos, tranquilo, Mohamed. Bueno, parece que nos, nos han mandado bastante lejillos, ¿eh? De donde estábamos No es que estuviese aquí al lado Bueno, mira, ya estamos Ya hemos llegado al sitio A ver, vamos a dejar el animalito A ver... Parece ser que es aquí arriba Ah, mira, esta es una misión de estas de eh, buscar. Bueno, esto es muy sencillo. Nos dejan aquí un campamento en el cual han estado ellos aquí. Así lo que hay que hacer es acercarnos y empezar a buscar las pistas. ¿De acuerdo? Como veis, ahí tenemos la pista, la primera pista. Nos centramos en la pista y examinamos. Y de aquí nos suele marcar un camino. Como veis, aquí tenemos el camino... Así que simplemente volvemos a agarrar el caballo Y seguimos la pista La pista nos lleva hacia allí Así que vamos a seguir la pista Vamos a sacar el lazo ya, por si acaso Aquí tenemos otra pista Bien, vamos a acercarnos Examinamos la pista Muy bien Vamos a tener que bajarnos del caballo para examinar la pista. Examinamos. Muy bien. Y de aquí, ahora nos guía hasta allí. Como veis, siempre nos va guiando. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Aparte, que es bastante más entretenido que llegar y matar. ¿Sabes? Por lo menos así hacemos algo entretenido. Muy bien. Aquí tenemos otra pista. Bajamos del caballo otra vez. Nos centramos en la pista. Aquí tenemos una pintura rupestres Muy bien ¿Hacia dónde nos manda ahora? Nos manda hacia allí Seguimos. Ah, Aquí tiene dos caminos Muy bien, entonces vamos a tirar primero por abajo Vamos a tirar primero por aquí Aquí tenemos otra pista. Mira, a lo mejor era esta la buena porque nos sigue diciendo que sigamos para allá. Así que vamos a seguir por aquí. Vamos, Mohamed, no te líes con las piedras. Muy bien, nos sigue diciendo por aquí Aquí tenemos otra pista Otra vez se vuelve a separar la pista. Está complicada esta, ¿eh? Nos la han puesto. Nos la han puesto difícil, ¿eh? No lo vamos a encontrar fácil, parece ser, ¿eh? Normalmente se encuentra bastante más eh, a la primera. Igual era más para arriba, porque por lo que veo ahora me está mandando hacia arriba. Creo que la pista está aquí. El objetivo en la zona, donde está el camino? El camino ha desaparecido. O sea que esta pista no me llevaba a ningún lado, así que me he equivocado. Pues nada Vamos a, a por la pista siguiente Vamos a ir por arriba ahora Por donde teníamos que haber ido antes igual Vamos Mohamed Tira para arriba Bien, sí, por aquí Mira, ya lo hemos encontrado Aquí lo tenemos Entonces sacamos la cuerda Y lo atamos Ya tenemos al chico Le saqueamos de acuerdo, lo agarramos, muy bien, lo cargamos en el caballo, y nos vamos a entregarlo, listo. Eh, acordaros siempre de estar atentos, porque se va a intentar escapar, de acuerdo, hay que estar atentos, cuando nos salga que pulsemos la F para golpearlo, habrá que golpearle, así que hay que estar atentos. Ahí se pondrá a hablar, como que suéltame y tal. yo no he hecho nada, yo soy buena persona y todas esas cosas. Hay que tener cuidado, porque se suele escapar. Pero si le damos a la F cuando nos lo dice, a ver si nos lo dice así lo veis lo que os estoy diciendo. Que sí, que sí, que te vas para la cárcel. no sale Igual no se quiere escapar pero bueno ahí está mira veis golpear Pam, y le golpeamos listo ya está ya le cuesta un poco más escaparse muy bien y nos dice que lo entreguemos aquí pues nada dejamos aquí nos bajamos al tipo y no lo llevamos aquí al sheriff oiga sheriff Aquí tiene. Listo. Ya tenemos. Y como veis. 300 de recompensa. dos monedas de oro. Bueno, es que acabo de subir de level justamente. Y 0.16. 16 ¿Habéis visto? Así que ya tenemos ahí la forma de conseguir más oro. Porque cada misión que hagamos oro, oro, oro, oro, oro, oro y oro ¿de acuerdo? es muy sencillo la misión del coleccionista eh, no hace falta que me ponga a enseñarosla porque la misión del coleccionista es simplemente eso, coleccionar cosas nos dan unos mapas y estos mapas sirven para para encontrar eh, los sitios a ver, voy a enseñaros aquí eh, las colecciones que las colecciones las tenemos aquí como veis tenemos flores silvestres, palo de copas, palo de espadas, palo de bastos, eh, palos de oros, pulseras perdidas, pendientes perdidos, collares perdidos, anillos perdidos, huevos de aves, botellas de alcohol, puntas de flecha, requiriquias familiares y monedas. De acuerdo, todo eso es para conseguir. Os recomiendo que entreguéis la colección entera. Yo como veis de esta colección tengo tres cosas. no? Tengo tres plantas. Me faltarían estas de aquí. Estas seis plantas. Y entonces le podría entregar la colección entera. Y como veis aquí sale que me van a pagar por entregar las nueve plantas. Me van a pagar 194 dólares. ¿De acuerdo? Eh, hay, hay otras que te pagan bastante más. Por ejemplo las monedas me van a pagar 675 dólares cuando las encuentre enteras. Las cartas del tarot 300 dólares. Eh, las de espadas otros 358 dólares y así, ¿de acuerdo? pero esto como os he dicho es más para momentos muertos, de decir, bueno tengo el campamento como lo tengo yo ahora por ejemplo que está con suministros, lo tenemos lleno de suministros, lo tenemos lleno de material, está trabajando el solo, ¿qué hago? ¿me voy a hacer misiones o me voy a hacer colecciones? bueno pues eso ya depende de vosotros, si queréis hacer colecciones simplemente mantenéis la B vais a los mapas y eh, hablando con madame nazar que es la chica en la cual os va a dar el trabajo que suele estar al principio la primera vez que la veis suele estar por aquí por esta zona más o menos de acuerdo más o menos suele estar por esta zona la primera vez para comprarle la licencia de coleccionista entonces vais a allí, le compráis la licencia, os, os dará el bolsito para guardar las colecciones. Pero la siguiente vez, ¿de acuerdo? La siguiente vez no va a estar ahí. La siguiente vez está a saber dónde. Hay que encontrarla. Bueno, para encontrarla hay una página que ya la pondré abajo en, el, en la descripción del vídeo. El cual cada día se actualiza y os dice exactamente dónde se encuentra Madame Nazar. Para poder ir hacia ella... Y venderle las cosas, comprarle mapas, comprarle la pala y todo eso, ¿de acuerdo? Es que aquí no la tengo ahora. Estaba mirando a ver si la tenía, pero como acabo de entrar al juego, eh, hasta que no la ves la primera vez, no, no sale. Bueno, eh, también veréis estas misiones de aquí, ¿de acuerdo? Las de letras. Estas son misiones de la, de la historia del online, digamos. Estas no os van a dar casi nada, es simplemente por hacer la historia. Están muy guapas, la verdad, hay misiones muy chulas. Eso es más para hacerla con amigos y todo eso. Vamos a hacer la misión de historia tal. Eh, ¿Por qué? Porque la podéis hacer en bronce, en plata o en oro, dependiendo de lo bien que lo hagáis. Os suelen pagar, no, no es que no paguen nada, sí que os pagan. Os dan experiencia, os dan dinero, pero es más por hacer la historia, de acuerdo. no es por otra cosa lo que queréis, como os he dicho, es centraros en el oro. Acordaros. Eh, las misiones. Estas de aquí. De carreras. Conquista. Tal. Esto, todo esto de aquí. Todas estas cositas de aquí. Todo esto sería para... Para ganar oro. También haciendo las diarias. Como os he dicho. Aquí tenéis las diarias. Con todo eso ganaríais bastante oro. En unos... No sé, ponle. Dependiendo de las horas que juguéis al juego y lo bien que lo hagáis, uy, me ha desconectado Bueno, esto suele pasar muchas veces. Dependiendo de lo bien que lo hagáis y todo eso, en unos tres días, cuatro a lo sumo, podéis llegar a conseguir los 15 de oro, ¿de acuerdo? Para un trabajo. Así que, en dos, tres semanas, como mucho. A trabajo por semana podéis ponerle tranquilamente dependiendo de las horas que juguéis podéis tener los tres trabajos una vez tengáis los tres trabajos ya os podéis poner tranquilamente a hacer lo que queráis a, a por aquí por allá esto lo otro de acuerdo y nada hasta aquí de momento este pequeño tutorial ya iré haciendo otros para explicar más cosas más concretas cosas del caballo caballo comprarse qué montura comprarse qué actualizar que no actualizar armas eh, el tema de la ropa os lo dejo a vuestra discreción porque eso ya es estética y todo eso pero el tema de armas y el tema de caballos y monturas eso lo explicaremos en otro tutorial así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en Twitch o en el siguiente tutorial hasta luego no tenía que haber comprado antes que el perro tío. Trae para acá, Mohamed, Mohamed, ¿dónde vas? ¡Ay, señor! ¡Bueno! <risa> ¿Habéis visto eso? ¡Magia, putagia! ¡Vaya tela con los hacks! Esa. Esa está bueno. ¡Madre mía, tío! ¡Qué caña! ¡Hacha <risa> se ha hecho! ¡Trae para acá! ¡Yo un boco, ¡Saco! <risa> <ríe> Qué bueno, La tío.